O sea, estamos apre apreciando el detrás de cámaras de Rister. Hola aquí, Rister05 y comenzamos. Y bueno, estamos aquí con Wonder, Con Wonder con. Me siento ofendido, me siento ofendido. Sí, o sea, no más somos los únicos en servidor al parecer. Antes estaba Camila, pero se esto? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer, Besita? ¿Tú qué quieres hacer? Eh, seguir construyendo tu casa. Ah, también Honestamente, ya me, ya me animé, ya me gustó tu proyecto. Es que es muy laborioso <risa> mi proyecto. Sí, está muy Por eso me agrada. Por eso me agrada. Mira, yo digo que aquí de, de techo pongas aquí como, como vidrio, así como cristales, para que se pueda ver, ¿sabes? Ahí para pa adentro, o sea que Ajá. estés aquí abajo pasando por el pasillo ya, y se pueda ver el exterior ahorita, ahorita esto lo vamos a tapar y después le vamos a... Ajá, lo que te ah. voy a decir, para quitar el agua, porque pues no tenemos esponjas, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí Y el difícil va a ser cuando lleguemos hacia abajo Ajá, eso va a ser de lo más difícil, a ver es un Lo que necesitamos aquí es hacer... Mira, es más, aquí aquí vamos a dejar lo de la grava, pero vamos a ponerle aquí como una viga de, de, tier... de tierra de Una viga de madera, yo digo Aguanta, ese creo que no va a alcanzar, va a ser de golpe, ¿no? Yo digo que lo recorramos un bloque, o sea, que esté por aquí la viga. O sea, aquí, así, Que aquí esté la viga, realmente, para que, para que no pegues con la cabeza, ¿sabes? Y, y aquí ponemos la, esta grava y aquí ponemos la demás, ¿sabes? Digo yo. Sí, sí. No sé si. Va, va, que va, va, que va, va, que va, va. Esta, a ver. Mientras voy a empezar haciendo la escalonada la claro. Ese va a ser mi pueblo y no quiero que lo toquen. Yo soy el presidente de ese pueblo. Ah, mamoncita, mija. ¿Podrías, hasta podrías hacer solamente un puerto, ¿sabes? Literalmente un puerto en el que nada más puedes llegar por, por barco. ¿Pru? Por embarcación. ¿Pru? También hasta podrías hacer eso. eso. ¿Qué? Murió yo cuando iba tratando de la nada. Ah. ¿Y por qué gritas? <risa> Pensé que. ¡Ah! Pues te estoy poniendo atención. Uh, ¿tienes, palitos? ¿Tienes palitos? Palitos. No. Mm. Honestamente, no tengo palitos. Okay, tengo. tengo manita, no tengo manita. Tengo conchavadita. Gente, eh. hasta aquí. Va perfectamente simétrico, gracias a mí principalmente. <risa> pero. Pero en lo que es, es cuestión de, de rister. Ya hice todo esto de por acá. Tiene una cama, lo cual yo no, porque pues. Pues, ¿qué puedo decir? Eso, yo, no, yo no hago camas. Si se dan cuenta, nunca he hecho camas en, en, en este servidor y no pienso hacerlas por el momento. Un gusano soy, sí. Soy un gusano. Hombre, tal vez... Hombre tal hombre. vez soy un hombre es muy gusano este hombre Muy humano este gusano Soy un gusano Hombre Morfido tal vez Mórfido tal vez Soy un gusano Gusano Tire <tose> tire <tose> oh, <no, no>, no. <tose> eso duró muy poquito. Eso duró muy poquito. Ah, qué sad. Every night I see you I feel And I love you. Me gusta. Dime. Pregunta, love ¿Cómo cómo se lee realmente tu, tu nombre? Es que es que yo estoy entre lavender o, o lavander que el... me gusta a mí más lavander me gusta más lavander se siente se siente más épico con acento. este men se dice cómo lavender. entonces se dice Lavender, o sea ninguno o sea, de los dos Lavender, entonces uno oh, este artista lo dice muy muy naco <risa> y, y, no, y yo y yo lo digo muy elegante o sea digo ninguno de los dos <risa> llevo aquí media hora caminando <risa> Pues tú, ¿para qué te dejas demasiado? Dale. Nosotros estamos literalmente muy cerca del centro. Aunque ve bel, lado bueno. Próximamente se va a construir el metro de la ciudad. Uf, va a haber metro muchas para muchas cosas. Esta. Va a haber metro para todas las líneas, ¿sabes? Para, para, para llegar a la mayoría de los lugares. Entonces, para facilitar de casa en casa, Perfecto. ¿sabes? Porque también da flojera caminar de un lado a otro. Este <risa> ¿Sabes qué nos faltó, Wanda? Hacer una... Un... ¿Quién? <rattly> Diga Paneda, no sé por qué. Anda el <rattly> book. ¿Quién? Anda convirtiendo mucho más Ya está, María.